Básicamente el proyecto eh, nació bueno, por, este, por esta problemática que yo tenía y me di cuenta que era una problemática para todas las mujeres en donde no solo eh, tenían el problema de no saber qué ponerse y que por ahí no tenían tiempo o no querían gastar un dineral en las prendas y además en cosas que ibas a usar una sola vez digamos el 80% del vestidor de la mujer se usa dos o tres veces máximo eh, entonces, eh, nada, surgió esto y mi idea como para adquirir más productos y más stock y más talles y más variabilidad, eh, al principio fue traerme de Estados Unidos cosas como más premium y qué sé yo y hoy en día hago acuerdos con marcas eh, y mi idea para el 2020 es ser el marketplace de todas las marcas de había y sí, por haber, tanto de hombres, de zapatos, de accesorios y todo, en donde yo les proveo la plataforma y pueden alquilar todas las marcas sus prendas. Algunas reaccionaron bastante bien, eh, la verdad es que hoy en día tengo 10 o 12 marcas, generalmente mejor los diseñadores independientes o que no tienen un lugar físico ni un online o por ahí tienen un tienda nube medio básico y eh, quieren utilizar nuestra, nuestros eh, por ahí influencers o Instagram o nuestra plataforma web que está bastante buena eh, como un medio para publicitar sus productos Mira están los de la logística de operaciones, que es Packery, están que más o menos es in-house, porque ellos hacen todo lo que es atención al cliente se contactan con el cliente eh, bueno, y nos hacen todo lo que es envío, envío retiro y llevar a la tintorería y todo eso así que la parte más fundamental la hacen ellos eh, Después están la de tintorería, que son Sandra y Pamela. Eh, modista, tenemos por atrás, por si acaso, por arreglos típicos básicos. Y después estoy en, con Paz, que es mi, mi mano derecha, mi socia. Joana, que es la, la financiera comercial, digamos, la contado, la contado, los contadores, eh, los abogados. Eh, está y comercial, que es toda la pata tecnológica. Y viva Yango, que es toda la parte de marketing y además tenemos una community que hace todo lo que está in-house también, que hace todo lo que es contenido de redes. Todos los días. No de agarrar y decir tipo, ay, ya está, dejo todo, porque hay mucho esfuerzo puesto, mucha plata, mucha gente atrás. Eh, pero sí de, de agarrar y decir tipo, no sé cómo bancar esto o no sé cómo seguir o presos es todos los días, o tengo una ansiedad de decir tipo ya sé por dónde seguir y, y, y, y tengo todo para seguir, pero no tengo la plata, entonces como que to, todo es una lucha constante, todos los días. A ver, en la venta, lo que le pasa a las marcas es que la relación con el cliente y lo que pasa con su producto termina a la hora de la venta, ¿entendés? Ellos no saben si el cliente lo usó para el día, para la noche, cuántas veces lo usó, si lo prestó, si se lo comió el perro o qué pasó. En cambio, como nosotros tenemos un ida y vuelta constante, eh, porque, el, porque digamos es rotación, es ida y vuelta, eh, sabemos si, si la prenda duró, si, quién la usó, cómo la usó, para qué evento, para qué ocasión, qué talle, eh, si lo usó su hermana, si lo usó ella, bueno nada, tenemos como todas esas datas que también le podemos dar a la marca y le sirve para, para futuras colecciones o cápsulas o lo que sea. No, a ver, soy muy vaga. Entonces no tengo eso de tomarme mi tiempo de... Antes hacía pilates, ponle, tenía una hora en donde por lo menos 20 minutos lo usaba para respiración. Eh, y después no me daban las horas o lo que sea, eh, no. Sé que es muy muy importante, de hecho tengo un amigo que, que emprende también y me dice por lo menos dos horas por día, sentate, hace otra cosa. Pero me pasa que hasta voy a comer con mis amigas y me preguntan del proyecto. Voy a un evento y me preguntan sobre el proyecto. Entonces, yo en un momento, en, hace, un poco, hace poco, en un evento de varón B, me senté con una de las chicas que no veía ese mil y me dice ¿Y qué onda? ¿Cómo cambió el nombre y todo eso? Y yo tipo, no puede ser que hasta acá me pregunten. Casi me muero. Le dije, no, te pido por favor que hoy no hablemos de eso. Pero no, es todo, todo el día. Todo el día. Todo lo, lo que pauto o todo lo que publicito o todo tiene mucha más reacción por Instagram. En mi web hablo, ¿eh? Todo lo que yo hago en Instagram genera muchas más visitas en la web, muchas más transacciones, mucho más movimiento. Todo, las la, la redes son todo. O sea, la realidad es que la ayuda de la influencer o la blogger o la modelo que te sube un posteo es... ¡Ay, que lo haga! Eh... Yo nunca estuve en relación de dependencia, entonces no podría estar en relación de dependencia. Eh, y sé que de parte de que chicos que trabajan conmigo o lo que sea, que una vez que se tiran la pileta al mundo del emprendedurismo, no vuelven. Es como que manejas tus horas, manejas tus, tus horarios, tenés eh, como otro, otra forma de ver las cosas y vivir y por ahí como que no estás atado a horarios o a responsabilidades, sino como que tratás de manejar vos... Bueno, es un poco como la uva igual. Eh, es como que no tenés a alguien que te diga, hace tal y tal cosa, tenés que arreglar vos. Pero sí, obvio, es difícil y, y yo creo que, que es como, no es para cualquiera. Eh, como que, no sé, pero que sí, que se animen.